Siempre he tenido problemas para hablar, ¿ustedes sabían? Sí, yo soy un tipo, sabemos que te costó mientras, trabajo yo soy, yo soy, eh, Mientras yo tú soy. encuentras lo que estás buscando Enrique, no, que, Enrique tuvo que fabricar mucho pan para que tú pudieras hablar sí, <risa> pero, Porque yo siempre he sido tímido sí, Entonces eh, lo entiendo. Yo, yo soy más propenso a, a, a dar una respuesta que iniciar una conversación ¿Cuánta entiendo ¿Cuánto no, no, te pasa, ¿No te pasa eso? No, no, ¿Tú, tú no, no, no Yo no tengo problema eso, no. Señores, miren eh, desde los albores Del ser humano En la tierra como especie El hombre siempre ha sentido El de Génesis de la Biblia. ¿Qué Génesis? el Estamos hablando de cosas serias El hombre ha sentido <risa> El hombre ha sentido la necesidad De agruparse De vivir en comunidad De vivir en sociedad Eh... El asunto de la condición gregaria del hombre, de la condición social del hombre, de la condición de vivir en comunidad, fue tratada eh, y debatida ampliamente en la filosofía, llevando a Aristóteles incluso a decir que el hombre, eh, es para vivir solo tenía que ser un animal o un dios. Diversas teorías y corrientes políticas se han puesto... Uh, de moda o han eh, estado vigentes a lo largo de la humanidad y en muchas de ellas se le ha dado prioridad a la colectividad, a la sociedad por encima del ser humano eh, el régimen comunista fue una manifestación clara de eso eh, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética en el derecho penal en muchísimas ocasiones se ha partido de esa óptica de la protección de la sociedad colocándola por encima del individuo, eh, sin embargo, con el advenimiento del capitalismo y usted puede pensar si es casual o no, con el desarrollo de los derechos individuales, de los derechos humanos que adquirieron plena vigencia en la mayor parte del mundo después de acaecida la Segunda Guerra Mundial y que han sido fortalecidos a partir de una corriente nueva que surca el mundo que se llama neoconstitucionalismo. El individuo está colocado hoy en el mismo centro de todo lo que existe, todo está hecho y pensado en función del individuo y la sociedad ha sido relegada a un segundo plano, la comunidad es un segundo plano. Como producto de esa individualidad, filósofos, sociólogos, psicólogos, conductistas, hablan sobre una deshumanización del hombre en el sentido de que el hombre uh, en su individualidad está perdiendo parte de su humanidad porque vive una individualidad basada únicamente en el consumo, basada en satisfacer sus placeres, basado en el inmediatismo. Cuando uno no aborda desde la filosofía, uno tiene que pensar, bueno, pero en principio, cada individuo debiera tener o tiene el derecho de elegir su propio proyecto de vida. Si a usted lo hace feliz comprar, si a usted le hace feliz... ...atarse a cosas que, materiales, esa debiera ser la elección que usted tenga. Sin embargo, eh, los estudios dan cuenta de que la felicidad, que es el gran objetivo del ser humano... ...es ser feliz, cuando se ata a situaciones que están fuera de su interior... ...cuando tú lo atas a situaciones exteriores, lo atas a un carro, a una villa... A un viaje a China, a que gane eh, eh, este muchacho, Abinader, y cosas así, a una persona, a una baba. Tu estado de ánimo es cambiante, voluble, porque todas las cosas exteriores ah, tienen la naturaleza de que son ah, pasajeras, de que fluyen. Por eso. Simon Bowman, en un libro que le recomendaron a Francis, que hiciera un análisis, habla de que actualmente la humanidad está viviendo lo que se conoce como la sociedad líquida. Se llama sociedad sí, líquida es. porque no hay cosas que perduren. El líquido, contrario al sólido, tiene la condición de que está completamente cambiando de forma. Y esta es una sociedad, de un mundo que está constantemente cambiando de forma. Adquiere la forma del envase que lo contiene Es una de sus principales características Pero yo he reflexionado con relación a eso Y discutí en un momento y dije bueno De lo que se trata es que en los diferentes estadios Por lo que el hombre ha pasado Ha tenido que vivir situaciones muy desagradables El hombre se ha enfrentado durante Gracias. Estuvo enfrentado durante 13 siglos con una inquisición que prácticamente le impedía expresarse, que le impedía ser libre y que limitaba su condición de ser humano porque la ataron a un pensamiento dogmático que era Dios. Y el objetivo de todas las cosas, el hombre no tenía ninguna participación en la vida que no fuera a ser la voluntad de Dios. Antes de eso nosotros estuvimos asolados por guerras, muchas guerras. Y con posterioridad a eso, con el nacimiento del iluminismo, es que viene quizás una etapa en que el hombre comienza a desarrollarse y en este momento, yo creo, no, yo creo que no ha existido ningún momento en la historia en que el hombre haya sido más libre que hoy tenga más posibilidades que hoy de adquirir bienes y servicios tenga un mejor estándar de vida que hoy, tenga más facilidad y acceso a la información a la comunicación, al sosiego al goce que lo que tiene hoy, ahora ¿Se refleja eso en la felicidad del hombre y es útil para la sociedad colocar al individuo por encima de la colectividad? Eso, eso quisiera compartirlo con ustedes. ¿Qué ustedes piensan? O sea, ¿tú entiendes que a pesar de, de todo lo que hemos logrado como humanidad o sociedad, eh, y en los niveles que estamos, en comparación con otros tiempos, no se ha podido lograr eh, un ser humano, o que la persona no llegue a un nivel de, de decir, bueno, me siento pleno. Ese es el planteamiento que haces en el fondo. O sea, que no ha sido posible que nada no, de esto eh, eso nunca va a llegar. No. O sí. sea, ese eh, el... el el camino que conduce hacia esa meta es individual, no depende de, la, de cómo está diseñada la sociedad, porque ahí es que entra la diatriba, la... Y la concepción del autor en, la, en, en entender la sociedad como una vida líquida, no da espacio a que el contenido se concrete como una forma de llegar a la felicidad. No existe, para mí no existe. Que se si va es, haciendo cada rato se va de, Es decir, se va transmutando okay, cada rato pero si, pero si lo miramos Desde el punto de vista de la sociedad uh -huh. ¿Qué es más conveniente es para la sociedad? La prevalencia del individuo Y en la prevalencia del individuo Entra mucho lo que son los derechos humanos Ese derecho a la libre personalidad del individuo Ese derecho a la intimidad Todas esas garantías Y todas estas cosas han fortalecido Y han colocado al individuo Por encima de la protección Que en principio eh, procuró en su, en su ocasión el derecho penal y procuraron algunos sistemas políticos. ¿Estamos bien con que el individuo esté colocado por encima de la sociedad, la sociedad iberá está colocada por encima del individuo? Yo pienso que la sociedad se organiza en base al hombre, al individuo como tal, lo que quiere decir que la supremacía debía ser de él. Está visto que el derecho penal, primero, no es medicina para no. nada, para nada porque esa es la parte más ríspida del derecho, más dura. Es una espada de Damocles que todos tenemos en la cabeza, que no sabemos cuándo va a caer y nos va a romper el coco, el cal. <ríe> Y por otro lado, por otro lado está el tema de que el derecho penal básicamente es una decisión política. El derecho penal es básicamente lo que quieren los quienes tienen el poder. O la criminalización primaria, que es la criminalización que se produce en la Cámara Legislativa, o sea, lo que hace la ley, ¿Quién es que la promueve? ¿Quién es que la propone? ¿Quién es que la forma? Son los políticos, los diputados, los senadores, eh, a través de un mecanismo establecido en la ley, pero que al final termina siendo el interés y la posición política de quienes gobiernan, de quienes dirigen, de quienes tienen mayoría. Por ende, el derecho penal básicamente no propende al ser humano, sino propende a la política del momento. Eso es la, mi visión y, de, del derecho penal como tal. ¿Sabe y, una cosa? Que el propio Karl Marx no reconocía una sociedad en sí, sino que eran grupos económicos y sociales con intereses comunes. En la sociedad, y eso hace más visible que como lo pensaron anteriormente, el individualismo venía eh, siendo ejerciendo una libre como tú lo llames. No, porque la ingenuidad de Calomar consistió básicamente en, en el planteamiento de su teoría política de creer sí. que el individuo podía pensar en lo colectivo primero uh -huh. que en él mismo. Y la historia ha dado cuenta de que no de es que así, no. de que no funciona, de que la el objetivo primero del individuo es el mismo. Es el, y, y el en, yo mismo, y en el, el individualismo, existe... el narcisismo. Primero, nosotros teníamos como criterio en un momento dado de nuestra historia la solución de, la, de los problemas colectivos. Hoy todo el mundo trata de resolver sus problemas de manera individual. individual y esa es la es individualista. Una cosa, en la misma forma que ejerce una presión ese individuo en sí mismo en la, cons, en la procura de alcanzar objetivos. En esa misma forma va creando sus su propias soluciones. Si lo llevamos a la sociedad, nos damos cuenta que hasta la política, permeada por el individualismo, ha creado soluciones individuales que están plasmadas en la constitución de... Ejemplo, si hablas de educación, cada quien advierte a dónde quiere ir o llevar a sus hijos a estudiar. No hay una educación concreta de la sociedad dominicana Donde todos vamos a, a aprovechar la, la educación Pero si es en la, en la casa El tema de agua que nosotros debemos tener acceso Y es un derecho fundamental también Para tú tener agua debes hacer tu cisterna, una bombita y un tinaco La energía tiene que comprar tú y resuelvo Y tú ves que hay casas donde hay luz y alrededor no hay porque no tienen los niveles económicos para comprar el inversor O la planta eléctrica o los paneles solares La misma sociedad está empujando al ¿La individuo seguridad. La seguridad La sociedad, eso no es la sociedad Digo, no. Eso que tú mencionas no es Bien. la sociedad Pero la sociedad ¿Son los, son los económica, social que tenemos Cámara. Todo es una decisión política es Todas esas cosas que están pasando es, son consecuencias política, de toma de decisión, decisión política Pero el, el, el, el anastecimiento del ser humano Y del individualismo del ser humano También es una decisión política No una decisión que se toma Donde anidan la casa de los partidos políticos Sino donde anida el poder Porque el poder hoy es el propietario De los grandes medios de producción Y contrario a ocurría antes El poder y la política ya no habitan en la misma casa, habitan los, en casas separadas. siete años entendí, Sócrates, que nos mueven como fichas de ajedrez. Así es como estamos. Entonces, la ventaja que tiene eso es que se hace de una forma en que esos que mueven los hilos están invisibilizados, nosotros no los vemos, y tenemos el agravante de que nosotros estamos contribuyendo a... Ser domesticado, a ser vigilado, a ser controlado de manera voluntaria. Cada vez que tú coges un ordenador y le metes un dato, y le metes una preferencia, y le metes una selección, ¿Eres está tú contribuyendo que lo estás contribuyendo con mandar un mensaje a algoritmos que manejan todos esos tipos de deseos que tú tienes y te crean un programa individualizado y personalizado. Y tú le das tu forma de pensar Así correctamente. Es. O sea, tú creas tu propio nivel Uh, de gozo de, de, de ludopatía de lo que tú quieras con relación a, la, a, a, la, a lo que tú eliges con un ordenador eh, la música está bueno. ahí eso quiere decir que hace mucho que estamos hablando de más así sí. es sí. vamos <risa> a recordarles pues que yo entiendo que sí que en, en el contexto social es importante reconocer por qué el individuo hoy está viviendo como vive Y es producto de sí, esa, de esa línea de la corriente qué, Yo te voy a decir por qué está viviendo como vive Dame, okay, muy sabes. bien, así es va.